...doble, anotó par de carreras y fue, podríamos decir, el héroe en la ofensiva también del equipo de los Gigantes en esta victoria. ¿Cómo califica este triunfo y el trabajo que hiciste este, esta noche? Tú sabes, bien, bien, gracias a Dios. Este, estuvimos trabajando, estuve trabajando para, para mejorar por, por, lo, por lo que está pasando en los últimos juegos y gracias a Dios todo salió bien. Bueno, Leo, este año te ha visto ya 18 partidos que estaban en acción, bateando apenas 2-0-3 de promedio... En, en pocos turnos, pero realmente no hemos visto a Leury García con el bate y la ofensiva que, que se espera las expectativas que hay alrededor tuyo ¿Qué, qué ha pasado? Sabes, las cosas no han pasado como se esperaba y como le espero pero, pero no he parado de trabajar y yo sé que, la, que las cosas van a cambiar, tú sabes No puedo desesperarme, simplemente seguir trabajando y, y nada, darle gracias a Dios por todo y las cosas van a cambiar Definitivamente Leury García es un jugador... Eh, versátil, de diferentes posiciones no, no te hemos visto jugando con mucha estabilidad en ninguna de las posiciones, te han estado utilizando en varias posiciones definitivamente ese es tu rol de, de jugador un jugador versátil que puede ser utility en un equipo Sí, tú sabes, me están usando como utility ahora mismo este eh, el equipo necesita de alguien que, que, que, que haga eso, Tú me entiendes, De que juegue varias, varias posiciones y, y yo le dije yo le voy a dar mi apoyo yo le dije vamos arriba este, lo que yo quiero es ganar y no importa donde yo esté bueno, ha bateado muy bien aquí en el Estadio Cibao, a pesar de que tu promedio no está tan alto, pero por lo menos la ofensiva que ha tenido aquí ha sido, o sea, ha, ha estado presente. ¿Alguna motivación especial cuando juega aquí en Santiago, en tu, cerca de tu pueblo? Tú sabes, yo, me, yo, yo juego emocionado en todas partes, porque esto es lo único que, que yo sé hacer y, y yo amo, yo amo, yo amo esto, yo amo jugar, pero cuando juego aquí, tú sabes, viene todo el mundo, toda mi familia y eso, y yo trato de dar a todo por el todo, aunque yo también donde quiera que esté jugando yo trato de dar mi 100%. Bueno, salen perjudicadas las águilas con la actuación de, de Leo. es un mensaje para tu fanaticada y la gente que te sigue aquí en, en, en, tu, en tu comunidad. Nada, un saludo a mi gente te... gracias por el apoyo, yo sé que me están apoyando que la cosa no está pasando muy bien, pero les prometo que van a cambiar y, y yo voy a ser Leury que ustedes conocen. Bueno, así habló Leuro y García después de la victoria del equipo de los gigantes del Cibao frente a las Águilas Cibaeñas.